Una vez finalizado tu documento, debes de asegurarte de que tiene un título y debes pulsar el botón compartir. Puedes añadir otras personas o, o grupos de, de personas y una vez que has escrito su, su dirección de correo, Puedes convertirlos en editores o simplemente lectores, o les puedes permitir que realicen comentarios. Si seleccionas este, esta pequeña pestaña de notificar a los usuarios, se les enviará un, un correo indicándoles de que son editores de este documento. Y también puedes eh, compartir simplemente con, con cualquier tipo de usuario, hacer que cualquier persona que pertenece al departamento de educación o cualquier persona con el enlace, es decir, cualquier usuario que tenga el enlace pueda ver o pueda comentar o pueda editar una vez que... Has hecho estos cambios, deberías de copiar este enlace y compartirlo con las personas a las que quieres invitar a tu, a tu documento.